Las lluvias caídas sobre el Cibao y otras regiones del país han mejorado los embalses de algunas presas y el caudal de ríos que alimentan sistemas de acueductos. Así lo expresó el ingeniero José Antonio Fromata, encargado de operaciones en la provincia Sánchez Ramírez del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA. Tengo conocimiento de que ha mejorado bastante en la obra de toma de Cuava y Barazo Grande. Se, ...se abastece la zona norte de San Francisco de Macorís... ...y ha mejorado bastante... ...la gente da testimonio de eso porque... ...había una avería que estaba afectando... ...pero con la escasez complicaba más el asunto... ...y ahora ha, ha mejorado... ...ha mejorado algo, esperamos que siga la lluvia... ...y para que se mantenga mejor el, el servicio... ...en cuanto a Sánchez Ramírez, cuando se refiere... ...a la presa de Yatillo... Ha aumentado unos dos centímetros, algo así, o sea, equivale mucho. También ha mejorado algo, sí. El ingeniero Fromata hizo un llamado a la población de hacer buen uso del agua. ntn su noticiero regional. Robinson Blanco.